Estamos dentro de ContaPime, esta es la representación gráfica, eh, de la interfaz gráfica, perdón, del software, para quienes no lo conocen. Es una interfaz eh, muy eh, intuitiva, muy amigable, parecida a lo que es eh, Office 2007-2010, que se maneja con ribbons o cintas de opciones, donde yo en la parte superior pues, me ubico en algún aspecto y empiezo a trabajar directamente dentro del software. Pero en especial quiero entonces entrar directamente a un concepto que nosotros tenemos que se llama el manejador de operaciones. Donde dentro del manejador de operaciones, pues entonces voy a hacer una factura de venta. Yo ya tengo configurado acá unos productos y unos servicios. Yo tengo ya una base de datos con unos clientes creados. Ya en un momento les muestro esa información. Pero entonces, según el licenciamiento que yo tenga dentro de ContaPyme, si yo tengo el módulo que se llama eh, automatización de documentos, yo puedo facturar servicios dentro del software. O si yo tengo el módulo de inventarios, compras y facturación, yo puedo facturar tanto productos como servicios. En este caso voy a entrar por este ejemplo de facturación y ventas, donde voy a hacer una factura a un cliente cualquiera. Voy a maximizar un poco acá para que la pantalla se vea mejor. Donde voy a indicarle acá el código del cliente, pues una persona que ya esté en mi base de datos. Si no está, la puedo crear desde acá. Como ejercicio... Eh, Voy a escoger cualquier persona. Yo tengo configurados varias personas con un correo electrónico al cual tengo acceso acá, un correo de ejemplo que tengo de Gmail. Pues usted en su base de datos de clientes son los clientes que van a tener un correo personalizado. Pero yo para poderles mostrar cómo llega la representación gráfica y el correo, pues voy a utilizar uno genérico. Vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a facturarle a esta señora Camila Londres unos productos. Vamos a darle doble clic. Yo tengo en mi base de datos ya un listado de productos unas características, diferentes productos o servicios. Puedo cargar uno o varias referencias. Selecciono pues los productos. Ya tienen unos impuestos, ya tienen unos precios. Yo le puedo dar unos descuentos. Listo. Simplemente le estoy diciendo, mire, a esta señora Camila le estoy facturando unos discos duros. Eh, estos son los precios que se tienen. Puedo indicarle en la parte siguiente si hay alguna observación para la factura. Los productos se entregan, de, se entregan en, en su empresa. Tiene una garantía de tantos meses. En la parte siguiente, si yo quiero cobrar, por ejemplo, algún flete, porque le voy a llevar hasta la empresa directamente el producto, entonces son 10 mil pesos de acarreo. Los puedo manejar como otros ingresos. Si no, pues no indicamos nada. Y el sistema automáticamente, pues en el último paso, nos está calculando los impuestos relacionados a dicha transacción. Ya lo que yo tengo que indicar acá es la forma como esta persona me va a pagar a mí. Eh, puedo indicarle que es de contado o que me hizo una transferencia bancaria o que se va a generar una cuenta por cobrar en este caso lo voy a hacer lo más sencilla una factura que me pagaron de contado y listo yo lo único que tengo que hacer dentro bueno. del sistema es emita la factura toda esa parte de requerimientos de comunicación con la DIAN usted no tiene que preocuparse por eso de eso nos encargamos nosotros como casa desarrolladora del sistema Contapyme para eso es la integración nativa que tenemos con los proveedores tecnológicos. Para nosotros, quitarle a usted ese conflicto de decir, yo tengo que mandar una información a la DIAN y cómo, qué tengo que validarle. No, no se preocupe, déjelo en nuestras manos. Nosotros somos los expertos en este tema y el proveedor tecnológico en la comunicación con la DIAN. Basta tan sencillo, tan sencillo como esto. Darle clic en aceptar y el sistema automáticamente va a mandar la información hacia el proveedor tecnológico. Este la va a convertir en el XML y se la va a mandar a la DIAN. Miremoslo así. Muy sencillo. Vamos a darle clic en aceptar. Listo. Ahí acabamos de decirle aceptar, enviar el documento. Ya quedó una transacción realizada. Es la factura INSF 444 quedó directamente dentro del sistema. Algo importante, y es que dentro del sistema Contapyme, antes de entrar a mirar el correo electrónico al que le llegó esta factura, contamos con un explorador de documentos electrónicos. Ese explorador de documentos electrónicos, lo voy a filtrar por una fecha, ese explorador de documentos electrónicos nos dice, mire, usted acaba de enviar un documento, una factura, el código INSF444, Usted dentro de este explorador de documentos electrónicos quiere visualizar el PDF, es decir, la representación gráfica. Le da clic allí y automáticamente el sistema nos va a mostrar cuál es la representación gráfica del documento. Ay, mire, aquí nos está diciendo. Es la empresa tal la que emitió el documento, factura electrónica de venta, recuerden que ese era uno de los requisitos que decía la resolución 30, el número de la factura, los datos del cliente, nos está indicando los productos y servicios que se están facturando, la parte de la discriminación de los impuestos, la forma de pago. En la parte de observaciones, pues entonces nos está indicando la resolución de la DIAN que autoriza desde cuál número hasta cuál número, la vigencia que se tiene, la calidad del contribuyente que es. Digámosle información que la misma DIAN está pidiendo y que según la resolución 30 que veíamos en las diapositivas, nos decía que teníamos que discriminar. Allá hay una franja grande en color rojo para que usted tenga siempre presente. Esto es una factura electrónica en ambiente de pruebas. Es decir, esto no es real de su empresa. No la vaya a dejar allí dentro de su empresa. Que no le vaya a afectar sus inventarios, su contabilidad. Esto es ficticio simplemente para cumplir el requerimiento ante la DIAN. Ahora bien, vamos nuevamente hacia el sistema. Ya tenemos entonces la factura. Vamos a entrar al el correo electrónico. Yo tengo aquí pues ya abierto el correo electrónico al cual se tiene asociado esa persona. Vamos a decirle refrescar para que chequeemos si nos llega el email de parte del proveedor tecnológico con la información de la factura que acabamos de revisar. Mírelo aquí está, es la factura INSF 444. Si le damos clic al correo, este sería el correo, el email que la persona, su cliente recibiría. Mire, aquí se le acaba de mandar una factura y allí qué es lo que tiene ese correo. Tiene dos archivos. Uno, la representación gráfica, la misma que vimos hace un momento dentro del sistema ContaPyme, esa la, la va a recibir su cliente, en este caso esta señora Camila Londres, donde está recibiendo. Ah, sí, esta es la factura de esos los productos que yo acabo de adquirir. Bueno, yo ya la puedo interpretar. Ah, quiero también recibir y veo la información del XML. Este XML es el archivo informático que el proveedor tecnológico le envió a la DIAN. Y aquí es donde están todas las validaciones, las 264 validaciones que la DIAN chequea. Por lo tanto, entonces, la DIAN coge y analiza todo este código que digámosle, que ya es una parte como más técnica, que no es de simplemente yo decir, venga, yo interpreto como cliente esta información, y ve que acá me acaban de facturar tal cosa. No lo puedo como ver fácilmente, para eso es la representación gráfica, y aquí está toda la estructura de lo que el XML debe cumplir para que la DIAN lo valide. Esa información se debe enviar al adquiriente, tanto el XML como la representación gráfica. Por lo tanto, entonces, miren lo sencillo que fue. Simplemente dentro del sistema Contapyme emitir la factura y listo, salió despachada para el cliente. ¿Usted se tiene que preocupar por algo? No, implemente el software. Si usted no es usuario de Contapime, lo invito para que contacte a nuestro departamento comercial y agende una presentación o una cotización para que pueda adquirir y pueda ver los beneficios del software. En este caso, si usted es cliente, pues ya lo único que tiene que hacer es, tranquilo, usted va, haga los pasos que hace un momento le indiqué, haga las partes de registro en el sistema de la DIAN como la parte de habilitación Cumplimos con ese esquema de enviarle la habilitación hacia la DIAN y luego regístrese como facturador electrónico con su, con su resolución y configurémoslo todo dentro del software. Después de que está parametrizado esto, mire, tan sencillo como simplemente hacer una factura, enviarla y ya.